Hola chicos y chicas, en el anterior capítulo os hablé de la crítica al bilbo y de la matanosca tundra y de mis problemas con el calor, de los que hoy volveré a comentar algunos de sus síntomas en mis plantas. Les toca el turno a estas dos variedades que nunca había cultivado, una somango y una white widow. Empezaré por su mango que es el cruce de una Big con Korean por Yad Herer, aunque según parece en esta planta el porte sativo de la Yad Herer brilla por su ausencia. Como puede verse a simple vista es una variedad de porte índico, más bien baja, de hoja ancha y no muy ramificada. Como podéis ver en las hojas grandes tiene bastantes daños debido a carencias de calcio y magnesio agravadas por las altas temperaturas. Como comentamos en el anterior capítulo, estos dos elementos que me están dando guerra ayudan a regular la temperatura en el interior de las hojas e intervienen en la asimilación de fósforo y potasio, indispensables para una correcta floración. Me han explicado que las carencias se muestran aquí porque estos dos elementos son móviles, es decir, ...que la planta puede coger las reservas acumuladas en las hojas principales... ...y absorberlas sacrificando las mismas en favor de los cogollos... ...que como podéis observar se mantienen sin daño. Otro de los síntomas del calor que podemos ver claramente en esta planta... ...es una vez más las coronitas o fox tiles, ...muy marcadas en algunos ejemplares... Son estas prolongaciones que veis del cogollo, que si bien en algunas variedades es genético, también se producen debido al calor. La planta tiende a abrir el cogollo para poder refrigerarse mejor. La Somango es una planta que hace cogollos muy duros en cada nudo sin llegar a unirlos, por lo que es una productora media, como podéis ver. En cuanto al olor, debería ser a mango, pero la verdad es que me huele más a naranja con algún toque agrio del tipo de pomelo. Parecido a la New York Diesel, mandarina pero sin ser tan ácida. La verdad es que aunque no sea mango me apasiona y tengo muchísimas ganas de probarla. Y seguimos con esta Wild Widow, procedente de una selección de principios del 2000. La Widow es un cruce entre una brasileña y una planta del sur de India. Este es otro esqueje seleccionado, no muy conocido, pero que a la vista está merecería más reconocimiento. Es una planta con buena estructura, de porte medio bien ramificada. El tronco central la soportaría si no fuese por los cogollos de las ramas laterales que la hacen tambalearse y por ello también tuve que colocar tutores para sostenerlas. Esta planta como veis tiene hoja más fina que le da aspecto de híbrido principalmente sativo y no ha sufrido tanto los excesos de calor. Las hojas que veis amarilleando lo han hecho de forma más uniforme que en la Somango y entra dentro de la normalidad porque llevo ya unos 10 días regándolas solo con agua y marca las carencias típicas de una limpieza. Los cogollos tienen en este caso una excelente presencia. La cola central no es muy gruesa, pero es bastante larga con muy buena densidad y con muy poca hoja en el cogollo, algo que facilita la manicura. Trabajo, por cierto, bastante pesado cuando lo has hecho varias veces. Del sabor poco os puedo decir porque no lo he probado, pero como sepa, como huele va a ser de esas que guardas para ocasiones especiales o más bien el bote que primero se acaba cuando lo sacas con los amigos. Es tremendamente intenso con olor a trementina de resina de pino, disolventes y madera. Del efecto me habló el amigo que amablemente me regaló estos esquejes y me dice que tenga cuidado con ella, dice que es de sus plantas más potentes, así que ya veremos si es el amor de padre o de verdad es de esas que te tumban en el sofá y no te dejan levantar. Hasta el próximo programa.